Después de tener mucha experiencia en, en un montón de proyectos, o sea, somos capaces de averiguar dónde están las, las verdaderas oportunidades de negocio. Entonces, desde que nos contaste el proyecto vimos que es una tendencia del mercado y es una idea muy interesante. Bueno, ya hicimos un ejercicio en, en el propio máster en el que analizamos que, que las tablets y que los vídeos para tablets estaban teniendo bastante, bastante conversión y bastante visitas en estos momentos. Y además, nosotros hay una cosa que tenemos muy presente, que lo que de verdad importa en los proyectos, lo que de verdad ofrece un valor diferencial, lo que de verdad funciona, son las personas que detrás de ese proyecto. Y cuando alguien te cuenta su proyecto con tanta pasión, con tantas ganas, no puedes hacer otra cosa que apoyarlo, que apostar por él, y bueno, de verdad que esto va a ser muy grande. Nosotros simplemente hemos puesto un pequeño granito de arena, pero la creatividad y y la parte artística del proyecto la pone el equipo de, de Tengo una Tablet y es un placer. El rey siempre ha sido el contenido, ahora el super rey va a ser el contenido multimedia. Creo que tal como lo estáis enfocando puede generar mucho engagement, estos vídeos, estos, estas eh, acciones que estáis haciendo relacionadas con la multimedia, relacionadas con, con los vídeos. Creo que pueden funcionar muy bien, sí, sí. Creo que veo varios modelos de negocio, ya lo hemos hablado, no hemos definido todavía exactamente cuáles, pero veo modelo de negocio por suscripción, veo infoproductos, veo videotutoriales, veo experiencias de destinos turísticos que a lo mejor pueden, pueden querer un reportaje vuestro en un hotel, en, en una población. O sea, veo, veo muchos modelos de negocio a través del vídeo. De hecho, el vídeo es, es el presente ya en marketing online.